ganando 10 medallas individual, no como cualquier disciplina, que por ejemplo, la disciplina de fútbol. Que si fútbol gana medallas de oro en los Juegos, son 10 medallas, pero son 10 medallas del mismo equipo. Patinaje no, patinaje compite individual. Nosotros fuimos 8 atletas que participamos en los Juegos Nacionales, y de los 8 atletas, el femenino cogió 3 medallas de oro. Y el masculino cogió dos, yo solo cogí dos, más cinco medallas de plata y bronce. Y nadie ha dicho nada por nosotros. Los apartamentos se los están repartiendo entre ellos mismos, como la alcaldesa María Mercedes de Ortiz, que le dieron 27 apartamentos y le dio cuatro apartamentos a su regidor, Héctor Hernández, quien se los repartió en conjunto de su mamá y sus hermanos. Y nosotros, los atletas, los que ganamos medalla de oro, ¿dónde están? ¿Dónde están los de nosotros? Tú, ¿Qué tú sugieres? En ningún lado, y nadie nos dice nada por nosotros. Donde nosotros le dimos todo por el todo para sacar la provincia en alto. Y nadie dice nada por nosotros. ¿En nombre tuyo puedes es? Steven Abreu. ¿En tu condición qué tú sugieres?